Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar. en este vídeo cortito, súper cortito, te voy a mostrar cómo puedes hacer dos dólares una y otra vez. Vas a generar dos dólares una vez y otra y otra y otra sin crear contenido, con tráfico gratuito y sin pagar nada de nada. No necesitas Hosting, no necesitas dominio propio, no necesitas una página web, nada. Tu correo electrónico y es suficiente. Vas a empezar a generar los dólares una y otra vez con tráfico gratis y te lo voy a mostrar paso a paso en este vídeo súper, súper cortito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal...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 Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar 2 dólares una y otra vez con tráfico gratuito. Mira, atento a la estrategia. Te va a servir tanto para público anglo como para público hispano. Atentos, atentos. Para el hispano no van a ser 2 dólares. Va a ser menos. Va a ser menos porque las ofertas pagan menos. Vamos a ir primero a una red CPA. En mi caso, CPA Grip porque es la que uso para todos mis ejemplos. Tú puedes usar la que tú quieras. cpagrip.com. Te registras, no te piden nada, no te piden pruebas de pago, registrarte es tan sencillo como un correo electrónico y responder unas preguntas y se acabó. Yo le voy a dar a login porque ya estoy Y esta es mi cuenta, como ves no tiene nada porque esta cuenta la uso estrictamente para tutoriales y no para nada más. ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a ir a Offer Tools, My Offers, y aquí yo voy a empezar a buscar ofertas. Le voy a poner todos los países, todas las categorías y Surveys. ¿Por qué Surveys? Porque vamos a querer que la gente gane dinero. Porque he cogido vídeos de ganar dinero. Puedo elegir de cualquier otro nicho, pero en este caso lo voy a hacer así. Take Surveys and get By, take Surveys, bla bla bla. Así que voy a coger esta, que nos paga 1.32, le voy a dar clic. Voy a copiar el enlace. Y me voy a poner en un blog de notas, oferta, y ahí está. Y voy a ir a YouTube a buscar vídeos. Yo voy a buscar canales de ganar dinero. Le voy a poner en inglés, porque normalmente earn money online. Y aquí hay un montón de vídeos. Watch video ads, best ways to make money online 2023, copy and paste YouTube shorts... Circuit Google App, ah, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hay muchas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente elegir varios vídeos, los que yo quiera. Por ejemplo, este de The Money House. Voy a darle con el botón derecho. Lo voy a abrir en New Tab. Voy a copiar. Donde dice compartir, le doy clic y copio la URL. Copiar. Me voy a mi blog de notas y aquí pongo video para compartir. Lo pongo. Listo. Ya está. Esto es lo que quiero. Cierro esto. Si lo vas a hacer en español, pues buscas vídeos en español. Puedes usar los vídeos de mi canal sin ningún problema si quieres hacerlo en español. ¿Qué sigue? Me voy a ir a Snipely. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces que vamos a usar en este vídeo. Si no tienes cuenta, te registras. Es gratuita, así que no te preocupes. Yo le voy a dar a Sign In, porque ya estoy registrada. Esta es mi cuenta. Esa ahí está. Y yo lo único que voy a hacer es crear un Snippet. Un Snippet es una leyenda que nos va a aparecer aquí abajo. ¿Cómo lo voy a hacer? Me dice Enter URL. Pues Voy a copiar la URL del vídeo. La URL del vídeo. La primera es el vídeo. Le doy clic aquí y la copio. Y le, y le doy a Create Snip. Le doy a Create Snip. Va a pasar a esta otra pantalla. Y me va a decir, mira, aquí está el vídeo de fondo. Y aquí me dice, bla, bla, bla, bla, bla. Yo tengo que ponerle aquí algo. ¿Qué le voy a poner? Por ejemplo, el Call to Action. Le voy a poner New Call to Action, porque yo tengo un montón. Y en New Call to Action, a ti te va a aparecer New Call to Action sin más. Le voy a poner esta marca, porque yo tengo varias marcas. Le voy a poner este botón, clic en botón y le voy a poner el mensaje, ¿qué mensaje? Va a ser el siguiente, como como estoy poniendo vídeos de ganar dinero, pues lo voy a poner aquí simplemente, click here, no, earn money on this website. ¿Qué website? Pues este, aquí donde dice botón URL, ves cómo lo pone ahí, earn money on this website. Ahí le voy a poner el enlace a CPA Grip, este mismo. Y lo vamos a poner aquí, en Sniply. Listo. Y aquí donde dice Click Here, podemos poner Earn Money. Listo. Y le damos a Continuar. Clic en continue Y aquí vamos a poder cambiar esto. Lo vamos a poder modificar. Mira, ves, esta, esta plataforma en es social. Bin. Yo voy a poner el Bin porque es más atractivo. Así lo voy a dejar. Todo esto, si no tienes cuenta de pago, pues no lo puedes modificar. Yo le voy a dar Finish CTA. Y simplemente voy a copiar esto. Copy. Y lo voy a poner aquí en mi blog de notas. Y este va a ser el enlace a compartir. Listo. Y vamos a verlo. Míralo. Ahí está. Nuevo Google Setup. ay ah, aquí tenemos nuestro Snipery. La gente va a ver cómo ganar dinero con una aplicación secreta. Y también va a decir, gana dinero en este website. Gana dinero. De esta manera hacemos coherente el anuncio que es este con nuestro vídeo si tú quieres trabajar con sorteos pues tú puedes ponerle aquí en aquí en el vídeo todas las funcionalidades del nuevo iphone y aquí abajo gánate un iphone y le pones el enlace al cpa o le pones aquí este perrito solo sabe morder a los motociclistas y aquí le pones entrena a tu perro y aquí le pones entrena a tu perrito en fin hay muchas opciones yo te doy esta y tú ya las vas transformando conforme vayas aplicando la estrategia. Ya tenemos casi todo. ¿Qué nos falta? El tráfico. ¿Dónde vamos a conseguir el tráfico? En este caso, como yo estoy trabajando con Make Money Online, es decir, hacer dinero en Internet, voy a irme a Facebook. Y en Facebook voy a buscar grupos de hacer dinero online. Make Money Online. Listo. Como ves, hay un montón. Yo simplemente voy a dar Enter para que me ponga los grupos. Me voy aquí donde dice grupos. Le doy clic en grupos. Y aquí hay un montón. Mira. Millonario Mindset. Make Money Online. Grown Your Brand. Make Money Online with Liam like, James, Sky. Make Money Online with Google Answers. Make Money Online. Make Money Online. Make Money Online. Hay un montón. Si tú no estás unido. ¿Ves? Este yo estoy unida y dice Visit, Visit, Visit. Si no estás unido, le das join y así te vas uniendo a los grupos join, este tiene 60.000 por lo tanto está muy bien cuando ya nos dejan, ves, aquí ya nos dejan you join it tú, por lo tanto de tal. le doy clic y voy a poner el post el post que vamos a poner es un texto muy sencillito, en nuestro caso y tienes que estar muy atento yo les he puesto una app secreta de google para ganar 20 dólares cada 10 minutos 20 dólares cada 10 minutos así que mi texto en concordancia con eso, es este, Voy a por, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, y dice, if you wanna earn 20 bucks today, si quieres ganar 20 dólares hoy, completamente gratis, solo teclea info abajo de este post y te enviaré el vídeo paso a paso. Y ya lo tenemos, podemos embellecerlo un poco Vamos a ver si podemos ponerle aquí que sea H1 Es así para que la gente lo vea Podemos ponerle algún emoticono Lo vamos a copiar, lo voy a quitar de aquí Y lo voy a poner aquí Listo Y vamos a dar a post Y cuando la gente empiece a respondernos Nosotros le vamos a enviar nuestro enlace al vídeo ¿Qué vídeo? ¿Qué pues este que tenemos aquí, el Snipely. y lo que verán será nuestro snippet aquí. Y en cuanto le den clic y rellenen nuestra encuesta, lo que nosotros les hemos puesto, la oferta de CPA, de afiliados o lo que sea, nosotros empezaremos a generar ingresos. Tú tienes que hacer esto en tantos grupos como puedas. Mientras más compartas, pues mejor. No te limites a un solo vídeo, haz muchos vídeos y tampoco te limites a... A una sola temática puedes hacer muchas temáticas también te puede servir en español si buscas una oferta buena en español que las puedes encontrar por ejemplo yo voy a poner aquí españa ves y aquí hay buenas ofertas está por ejemplo 8 si pongo ahora el mundial por ejemplo el, el mundial de fútbol los últimos resultados o lo que sea puedo poner este descarga nuevos juegos ahora y son 8 dólares vídeos de comidas y luego poner el, la oferta de helados en fin Tú ahí ya tienes que echarle a volar la imaginación y empezar a sacarle jugo a esta estrategia que es muy flexible y te puede generar tus buenos 2 dólares una y otra y otra y otra vez. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta mini estrategia para ganar 2 dólares una y otra vez simplemente compartiendo vídeos vid que tú no tuviste que crear en el tráfico que tú no vas a tener que pagar y con el mínimo esfuerzo de poner. Tu snippet con el Sniply o si tienes otra herramienta, pues la herramienta que tú quieras. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Ah! Y antes de que te vayas, no dejes de ver el vídeo que te voy a poner aquí a continuación porque te va a ayudar a generar más ingresos con esa estrategia que te voy a mostrar. ¡Vamos!